Y la pusieron y dijo, diablo, no me pongan droga, que ustedes están viendo que yo no tengo droga. Incluso él le dijo a ellos, busquen y si hallan denme un tiro. Le dijo, ey, jurado por mi hija, que es lo que yo más quiero. Le dijo así, sí y la niña estaba muy nerviosa y me dijeron que no me llevaban presa. Pues la niña, mi documento, ellos me lo llevaron de un monedero. No tengo cédula arriba, tengo un dinero guardado, que fue que me pagaron para hacer una televisión, que tengo empeñada. Y tengo muchísima deuda trabajo en la casa de familia, ¿eh? incluso fuimos antes de anoche, donde un muchacho que de la iglesia, para conseguirle un trabajo a él, porque está sin trabajo, y lo que estaba haciendo Chiripa con mi hermano que vivía aquí, me ayuda a pagar la casa. Cuando fuimos a buscar el papel, el papel por ellos mismos, porque cuando lo agarran la otra vez, lo ficharon y el papel no se lo quisieron dar. Y tú sabes que no hay empleo en San Francisco, pero la DNCD está haciendo mucho abuso, agarrando gente inocente. Mira, Vita, por estos ojos que lo has visto cuando voy a trabajar, que se tiran en el punto. ¿Sabes lo que hacen? Se quedan afuera haciendo el bulto y no entran. ¿Oíste? Que eso testigos. Y los vecinos saben por aquí. Saben los vecinos. Y todo el mundo saca la cara por ahí. Que no vende droga. La otra vez yo fui buscar un papel a un Vecinos. En este barrio hay, hay gente que tiene más de 10 años y no le dan ese papel. Y incluso la dueña de la casa fue y le dijo a la gente vecina, ¿no te crees que una gente que venda droga se va a acostar sin cenar? Va a pasar trabajo, no lo va a pasar. Porque en la droga hay dinero, ¿entiendes? Y ellos no pueden hacer esa maldad, dañándole récord a gente que ni trabajo pueden conseguir. ¿Cuál es el nombre de tu esposo? elvi Pichardo Burgo. Yo quiero que lo suelten porque yo no tengo dinero para soltarlo. La mamá tiene otro hijo preso. Porque yo siempre digo, el que la hace, que la pague, que la pague, porque somos si cometemos un error, tengamos que pagarla. Pero no a gente inocente, poniéndole droga, no, no pueden. La DNCD es una de la policía que de la Policía Nacional, los no hacen daño. La DNCD es una de las personas principales de cogerle dinero a los puntos. Fiscal, jueza, magistrada, abogado, todo el mundo sabe que yo le ponen droga. ¿Tú crees que una gente, enfocale? ¿Tú crees que una gente que venda droga va a estar sin trate? Que ni nevera tengo. Mi televisión empeñada para eso mito que trabajaba en la terrena y cogí un, un préstamo para comprarla. La televisión ya está perdiendo, se me está. Tengo dos paredes, ni empeñados. Debo en el coimado. ¿Tú crees que es como mi esposo vendiendo drogas no me va a salir No me va a salir. Yo no tengo depósito aquí. Te lo juro por mi hija, yo no tengo depósito, porque la otra vez yo dije que me iba a mudar, porque como estoy punto ahí mismo, iba a montar lo mismo. Y cada vez que ellos se tiran, toda esa gente cogen en río y se tiran para acá, ¿entiendes? Y yo dije que me iba a mudar de aquí, pero después la gente me dijeron, los vecinos, que no me mude, por pues la condición de que a veces uno vive en casa y tú te pasas con día y hay gente que te aguantan y la dueña es buena conmigo. Y los vecinos me dijeron que no me mudara porque aquí no se vende droga. ¿Pero quién va a tener esa zozobra? Yo tenía que trabajar ahí hoy y no pude ir. No tengo cédula, ya me llevaron mi documento de un monedero que lo tenía. Me revoltearon todo, me decían que me calle, que no vociara que no hablara.